En este video tutorial les explicaremos cómo configurar las fases de la actividad taller. Para ello hemos creado diferentes talleres y cada uno de los talleres se encuentra en un momento o fase determinada. Esto nos va a permitir presentarles cómo se desarrolla esta actividad en la que se contempla la coevaluación. Una vez que hemos configurado los apartados generales del taller y hemos creado la actividad, accedemos al taller. Y nos vamos a encontrar con las distintas fases. Esta es la fase de configuración, la de envío, evaluación, calificación y el cierre del taller. En la primera fase de configuración debemos cumplimentar la descripción del taller, las instrucciones de envío, el formato de evaluación. Los dos primeros apartados ya los hemos definido a través de la configuración general. Y entonces en este momento deberíamos configurar el formato de evaluación. Un aspecto que deben tener en cuenta es que cuando las pestañitas están resaltadas es que ya las hemos cumplimentado y si estuvieran color gris es que tenemos que nos falta cumplimentar ese apartado. Imagínense que no hemos puesto la descripción del taller, entonces accedemos a través de este vínculo, nos lleva a la configuración general del taller, cumplimentaríamos todo este apartado y le daríamos a guardar y mostrar. Como les comentaba, en este momento es cuando hay que darle formato a la evaluación. La evaluación que hemos seleccionado en este taller ha sido la rúbrica. Entonces, cuando accedemos, tenemos que definir los criterios y los indicadores de, de cada uno de esos aspectos. En esta actividad taller, lo que hemos propuesto al alumno es que cada alumno evalúe el informe de otro compañero o compañera. Y como ejemplo, hemos puesto dos criterios. Uno es el índice, donde vamos a valorarlo entre 0 y 2 si se contempla o no el índice y si se estructura de forma adecuada. Y el siguiente criterio que hemos establecido es la biografía, si se utiliza o no y si se, si se cita correctamente. Una vez que se definan todos los criterios de, con sus niveles, guardamos y cerramos. Con este apartado finalizaríamos la fase de configuración y lo que nos queda es cambiar a la siguiente fase. Le damos a continuar y ahora ya nos encontraríamos en la fase de envío. En esta fase eh, ya estaría disponible el taller para los estudiantes, es decir, que ya los estudiantes pueden ir enviando sus documentos, sus tareas. Otro del apartado que debemos cumplimentar en la fase de envío son las instrucciones de la evaluación, que como pueden observar, la pestañita está resaltada, por lo que ya está cumplimentada en la configuración general del taller. Y el siguiente apartado que debemos tener en cuenta es la asignación, asignar los envíos. Pero antes de asignar los envíos, debemos tener en cuenta la fecha límite eh, para, eh, para enviar cada uno de los documentos. Y como pueden observar en la parte inferior, nos vamos a encontrar el listado de los estudiantes y quién ha ido enviando las tareas. Una vez que finaliza ese plazo, como les estaba indicando, ya sí podríamos ir asignando los envíos. Accedemos. Y nos vamos a encontrar que podemos asignar los envíos de forma manual, aleatoria o programada. En este caso vamos a seleccionar las, la asignación aleatoria y vamos a indicar cuántos trabajos vamos a asignarle a cada uno de los estudiantes. En este caso vamos a indicar que un trabajo le va a tocar a cada uno de ellos y podríamos seleccionar por envío o por revisor. Y guardamos los cambios. Una vez que guardamos los cambios nos aparecerá el listado con las asignaciones de cada uno de los estudiantes y continuamos. Accedemos nuevamente al taller en la parte superior y ya estaríamos, ya eh, estaría cumplimentado todos los apartados de esta fase y pasaríamos ahora a la fase de evaluación. Accedemos, confirmamos y hemos pasado a la fase de evaluación. Aquí, como también se establece un periodo, en este caso de evaluación, podrán encontrar en la parte inferior de esta ventana eh, las notas que van recibiendo y otorgando cada uno de los estudiantes. Una vez que termina este periodo de evaluación, pasaríamos a la siguiente fase, que es la fase de calificación. Continuamos. En la fase de calificación consiste en un reajuste o una comparativa de las notas que se han ido otorgando a los estudiantes, al trabajo de los estudiantes. En este caso, eh, la comparativa puede ser pues, muy laxa, laxa, justa, estricta, muy estricta. Podemos seleccionar una de estas opciones. En este caso, vamos a seleccionar la justa y hacemos un recálculo. Y a continuación nos presenta el sistema, pues el listado de los estudiantes, con las tareas, eh, la nota que ha recibido y ha otorgado en cada uno de los trabajos y después ya al hacer este reajuste con esta comparativa de, la, de las notas, de las calificaciones, vemos la nota que ha obtenido cada uno de los estudiantes por su envío, por su trabajo y también eh, por su participación desarrollando estas funciones de evaluador evaluadora del trabajo de un compañero o compañera. Por último, nos quedaría aquí la última fase ya es cerrar el taller. Pasaríamos a la siguiente fase, que es el cierre. Y ya a partir de aquí, ya tendrían visible la, la calificación de esta actividad a los estudiantes y también aparecería en el libro de calificaciones. Con esto, hemos visto todas las fases eh, de, una, de una actividad taller, la fase de configuración, de envío, evaluación y de calificación. Recordarles una vez más que si tienen cualquier duda respecto a los contenidos presentados, que deben dirigirse a la unidad de docencia virtual. Y como siempre, no olviden una vez que terminen de trabajar, configurar su aula virtual, de cerrar la sesión.